Este sábado a las 9 de la mañana Viaja con nosotros por las montañas de Caldas Este departamento nos mostrará la imponencia De su tierra nacida en la cordillera Sus paisajes, su cultura cafetera Su arquitectura y toda su tradición Te esperamos este sábado en 32 Regionalmente Nuestro